Dentro de nuestra olla de crosspot. le añadimos la hoja de laurel, el pimiento, el tomate, la cebolla y el ajo que lo hemos pelado, lo hemos lavado y como veis lo estamos dejando enteros porque luego lo vamos a triturar y así lo vamos a encontrar muchísimo mejor. Añadimos el pimentón dulce, el colorante alimenticio y ahora como no vamos a añadir el sacramento. Que es el chorizo, la panceta y la morcilla. Cubrimos las alubias de agua, solo cubrimos, no añadimos más para que no se nos quede nuestro potaje aguado. Eh, tenemos que mezclarlo, todos los ingredientes muy bien, y ya lo único que queda es tapar con la tapadera, ponemos a temperatura alta y ocho horas después, este es el resultado. Un delicioso potaje de alubias granja. Ahora vamos a sacar, como he dicho antes, las verduras. El pimiento, la cebolla, el tomate, los ajos... Y todo lo vamos a batir muy pero que muy bien. Cuando esté con un puré finito, que esté bien batido, se lo volvemos a añadir. Añadimos el puré este que hemos hecho de verdura mezclamos muy bien y lo único que falta ya es probar de sal si le hace falta pues le añadimos un poquito mezclamos y ya esto lo tenemos listo emplatamos las alubias granja con un trocito de cada sacramento de chorizo de panceta de morcilla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 Thank you.